Esta es... Transformer Pad, Transformer Pad Infinity, la que rifamos hoy. Uh -huh. ¿Qué características tiene? un procesador tiene? para salir con salida de 3D. Ok. Uy. Ahora que vuelve a levantar. Sí. Así y con los lentes. Bien. ¿Qué tiene de características la Transformer Pad? Aparte oh. de... Uh -huh. Este, el procesador de gráficos 3D okay. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un procesador de 4 núcleos lo cual se va prendiendo simultáneamente dependiendo uh -huh. de las capacidades que le estés eh, requiriendo y esto que se traduce en un ahorro de batería la, solamente la tablet alcanza una autonomía de 9.5 horas sin ningún problema eh, todo, todo el terminado es en aluminio es una de las tablets más delgadas y livianas del mercado con una cámara de 8 megapíxeles con flash y cemos retroiluminado con semejante iluminado se traduce en que las fotos van a salir con la misma iluminación que la estás sí, teniendo tú actualmente. El panel es alta definición y, sobre todo, lo más importante es la resistencia a los golpes. A ver, otra vez. La puedes okay. dejar caer, a ver si. Sí, la okay. puedo dejar caer. A ver. ¿Qué pasa con el de No, pero en la alfombra no. Ok. Y a ver, esa es una buena. Porque es más o menos de la distancia que se te cae. Eh, de hecho, ah, exacto. La traemos, cuando la traes, ¿sí? la distancia ¿Sí? donde la puedes de hecho, de hecho, la última prueba que se hizo fue hasta los 3 metros de altura. Ajá. El panel es muy resistente y como te digo... No ¿Y tienen cuánto, videos? ¿es Gorilla, el... ¿Es Gorilla Glass? se sí, cae, ¿Es Gorilla Glass? Sí, es okay. Gorilla Glass, exactamente. Gorilla Glass 2, Dos. otra okay. parte importante de lo que tú me comentaste.